Listo, ok. Activamos la key, aceptar. Luego damos clic en select. Vale, buscamos la impresora. Debe estar conectada al cable USB. Esto es importante, eh, más que en este modelo que también tiene Wi-Fi. Esté conectado al cable USB. Si no te aparece USB, acá arriba voy a dejar un vídeo de cómo activar el USB. Listo. En caso de que no te aparezca la impresora acá. Si te aparece, perfecto. Vamos a continuar. Clic en OK. Clic en particular, Add Hood Mode. Clic en Waste, y Counter. Importante. Esta es la herramienta. Damos clic en OK. Ok, vamos a mostrar el contador. Damos clic en Main. Y mostramos. Da clic en Chat para mostrar. Y mostramos el contador. ¿vale? Está el 80%. Vale. ¿Qué a pasar? Vamos a darle clic en status. Perfecto. Vamos a hacerlo al cliente. Importantísimo. Y ver qué error es que le muestra. Porque él me sacó fue otro error. Ok. Damos clic. Reseteamos el contador, perfecto, lo vamos a resetear, aceptar y ahí quedó reseteada, listo Copiamos, le enviamos al cliente Vamos a apagar, si no te apagas, si no apagas la impresora, esto Listo, ok, ya quedó, perfecto